Conocido de la casa. Se llama David Moreno y nos va a contar dónde está y además qué sorpresa nos trae. Bueno, querido Felipe, amigos de Texetera muy, muy buen día. Estoy muy contento de estar aquí por fin de regreso en la bellísima Bogotá para presentarles algunos productos de Honor, algunas innovaciones, algunas tecnologías que han sido lanzadas recientemente, tan recientemente como en el Mobile World Congress en Barcelona, a tan solo unos poquitos días de haber estado por allá conociendo las nuevas innovaciones, los nuevos dispositivos insignia de Honor. Bueno, pues los tenemos ya aquí para que ustedes y el público colombiano los conozcan de primera mano. El día de hoy vamos a hablarles del Honor Magic de y del Honor Magic 4 Pro, dos dispositivos insignia que vienen justamente no nada más a posicionar y a consolidar a Honor como una empresa global icónica de tecnología que está enfocada en la creación de tecnologías que sirvan a los consumidores, que definitivamente eliminen sus puntos de conflicto de dolor, sino que también demuestren las capacidades de tecnología, innovación y disrupción que esta marca global de tecnología icónica que es Honor, tiene para los consumidores de todo el mundo. David, pero ahí los mostraste un poco rápido y no se vio lo más importante de estos dispositivos, ¿no? Es que se pliegan, o sea, existen. La, la, la gente todavía no cree mucho en los plegables porque los ve muy alejados, pero ya están acá. Los vamos a tener. Fíjate, querido Felipe, esto es algo muy interesante lo que mencionas, de que todavía hay cierto escepticismo con el tema de los plegables. Justamente Honor ha trabajado en eliminar estas dudas y eliminar estos puntos de conflicto que los usuarios tenían con los plegables. Te voy a decir algunas características. Por ejemplo, estamos conscientes que el 50%, esto lo dicen las estadísticas, el 50% del de uso que le damos a un teléfono plegable es cerrado. ¿Cierto? Claro. Estamos, por ejemplo, eh, contestando mensajes, viendo redes sociales, tomando fotografías y lo utilizamos cerrado. El otro 50% se da justamente cuando lo abrimos, cuando Leamos. lo desplegamos. no ¿Y qué es lo que hace Honor? Bueno, una de las quejas principales en el tema de los plegables era, por ejemplo, la falta de simetría, la falta de ergonomía, el peso, la dificultad al momento de abrir el dispositivo. De entrada, nosotros creamos un plegable, que es este Honor Magic League, que se cierra hacia adentro, como se dice en inglés, inwards, ¿no? Esta es la tendencia de, del mercado, del segmento más importante. La segunda, los usuarios se quejaban de que sí, qué bonito se pliegan, pero las pantallas externas suelen no ser tan buenas. ¿Qué es lo que hace Honor? Bueno, tenemos una proporción entre el cuerpo y pantalla en esta pantalla OLED de 6,45 pulgadas del 90%. Es una pantalla... Full de un smartphone. Así que si, por ejemplo, tú vas caminando por la calle, o estás trabajando y le estás respondiendo mensajes a toda velocidad a tu equipo de trabajo, lo puedes hacer sin ningún problema desde la pantalla externa. De hecho, esa era una de las quejas, ¿no? Que la pantalla externa era medio de adorno, que la producción no funcionaba. Exactamente. Entonces... Pequeñita, no era buena para el consumo multimedia. Tenía otra resolución. Tenía otra resolución. Aquí no, aquí tenemos una pantalla... Este, de resolución completa, por ejemplo, me parece que tiene una resolución de 2560x1080, eh, entonces tenemos una pantalla Full HD+, Plus. tenemos una diagonal de 6,45 pulgadas, básicamente alineado con las tendencias de los teléfonos tradicionales en cuanto a pantalla diagonal. Tenemos una pantalla curva, en la parte exterior como pueden ver aquí, lo podemos ver aquí, es una pantalla... Wow curva. ¿Por qué? Porque también queremos mejorar el tema de la ergonomía. Es un producto que se puede tomar de forma muy cómoda. Es más, yo lo puedo, aquí lo están viendo a cuadro, yo lo estoy utilizando cuando está cerrado con una sola mano. Y esto es gracias a la combinación de varios factores. Número uno, el peso de tan solo 288 gramos, es muy ligero. Esta simetría y esta parte de tener curvas en las laterales en la pantalla, pero también por ejemplo en el bisel que compone la bisagra, de la cual ya hablaremos ampliamente porque es una maravilla tecnológica. Y por supuesto, incluso al momento, bueno, también les quiero comentar de que tiene un grosor máximo de 14.3 milímetros, es el plegable más delgado que existe en la industria globalmente hablando. Pero vamos a ver cuando lo abrimos qué pasa. Pasamos de esta pantalla de 6,45 pulgadas a una pantalla de 6, perdona, no es, de de 7,9 pulgadas. Yo es sí. básicamente. Si ya decía Felipe, oye, ahí faltan unas cuadras, pulgadas, ¿no? <risas> no, es 7,9 pulgadas, es una pantalla de una mini tablet. Eh, ideal para leer, para hacer multitasking, para jugar videojuegos, para ver películas, para consumir Saben, contenidos, aquí para. Trabajar. Debo hacer una pregunta. Tenemos Android. Full on Google Services, ¿cierto? Sin problema, de hecho, todos los dispositivos de Honor que se venden en los mercados globales, los mercados internacionales, incluyen los servicios móviles de Google, los Google Mobile Services tanto en categorías de smartphones como en categorías de tablet. Este dispositivo que tengo aquí, para ser muy sinceros, es una versión preliminar, es un poco arriba de un prototipo por la premura del tiempo, para traérselos pronto para que lo conocieran. Pero bueno, la versión global de todos estos productos y de los productos que ya conocen como el Honor 50, que es el que ya está disponible en el mercado colombiano, tienen los servicios completos de Google sin ningún problema para darles acceso a ustedes, a sus aplicaciones y servicios favoritos. David, en el interior, como dicen... Tal como en, en las personas, que la personalidad es lo que importa en los smartphones, lo de adentro es bien importante. Estamos hablando de un procesador bastante nuevo en la industria, el cual ha generado muchas expectativas, ¿no? Es correcto. De hecho, Honor se enorgullece de, en tan solo, pues llevamos un poco más de un año de ser independientes, ya hemos cerrado más de 30 partnerships, 30 sociedades con líderes en la industria, entre ellos uno de los principales es Qualcomm, quien está impulsando con sus procesadores de última generación nuestros dispositivos como lo es este. Por ejemplo, el Honor Magic B, que es el que tengo aquí en la mano en su color plata, ahora les voy a mostrar otro color que me encanta, que es el negro también, ya hablaremos muy de él. Muy sobrio, eso. muy hermoso. Muy sobrio, muy elegante. Es impulsado por el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que es la plataforma de 4 nanómetros, 5G más avanzada del planeta. 300% de aumento en rendimiento en inteligencia artificial, 20% de aumento en procesamiento y GPU, 30% de reducción en consumo energético, muchas ventajas. Por supuesto, ya está listo para la tecnología de conectividad 5G, que es cada vez una realidad más tangible en Latinoamérica y en el mundo. Y esto nos da un desempeño excelente en multitareas, en la parte de trabajo, productividad, fotografía creación de video gaming en fin este dispositivo puede aguantar absolutamente cualquier cosa pero déjame decirte que no nada más tenemos un hardware a nivel insignia en la parte de procesamiento en la parte de la calidad de la pantalla sino de verdad lo más increíble de este dispositivo es su bisagra que le llamamos de, de gota de agua de gota lo de que agua flotante le pre agua lo que preocupa a todo el mundo no Porque exactamente por ahí es donde la gente piensa que se va a dañar el dispositivo de ninguna forma, te voy a decir por qué, hay varios elementos. Como pueden ver, yo aquí puedo plegar de forma hasta con una mano, muy sencilla mi dispositivo, porque tenemos una tecnología propietaria de Honor, ya saben, gracias a este músculo tan fuerte de investigación y desarrollo, que nos permite tener esta bisagra tan increíble verdaderamente. Es una bisagra, les digo, de gota de agua flotante, que nos permite hacer algo que ningún otro plegable, en la industria tienen, pueden ver, aquí lo pueden ver a cuadro, es perfectamente simétrico, de hecho se percibe cuando está cerrado como un smartphone normal, ligeramente más grueso, como les decía, 14.3 milímetros cuando está cerrado, 6.7 milímetros cuando está abierto, que es el grosor de una tablet, Vean cómo lo sostengo, esto es gracias al balance, al equilibrio que tienen las dos mitades del producto. Tenemos en la bisagra de gota de agua flotante, tecnologías increíbles, más de 213 partes eh, independientes movibles que trabajan para darnos esta fluidez. Tenemos tres materiales de grado aeroespacial, por ejemplo, tenemos cristal líquido de circonia, que es tres veces más durable que el acero inoxidable de la mejor calidad. Tenemos fibra de carbono para algunos de los componentes, que esto obviamente nos da una ligereza, nos da una flexibilidad, una maleabilidad, y por supuesto un panel flexible, que gracias a estos componentes se desliza de forma totalmente fluida y no sufre absolutamente ningún daño. Además es un panel que tiene una cubierta, como pueden ver aquí, vamos a ponerle el máximo del brillo, vamos a ver a cuadro que se ve perfectamente, no es muy reflejante el panel. En algunos de los plegables que hemos visto de otras marcas, en los paneles interiores se reflejaban mucho. Entonces, mientras leíamos un libro, editábamos un contenido en redes sociales, eh, se veían nuestros dedos, se veía nuestra cara, sí. y esto pues no es tan agradable. Y los ojos sufren, ¿no? Cuando ya Exactamente. tanto. Y aquí no, aquí muy al contrario, aquí tenemos un panel totalmente antirreflejante que incluso tiene un recubrimiento que lo hace impermeable a, al tema del polvo. Por ejemplo, también en los plegables, cuando se juntaba el polvo adentro, solían rayarse al momento de cerrarlos. Aquí no, repele el polvo, entonces, aunque lo tengamos cerrado la mayoría del tiempo en David, nuestro bolsillo, no pasa nada. ¿Qué tan resistente es? Porque la gente piensa que son de estos dispositivos de ver y no tocar. Bueno, al contrario, este producto es muy resistente. Vamos a hablar primero de la parte exterior, okay. que es la que tiene más contacto con el uso diario. La pantalla tiene un nano recubrimiento de cristal, lo cual lo hace cinco veces más resistente que otros productos en el mercado. Es un producto muy, muy resistente en la pantalla externa, en la pantalla interna, bueno, ya les comentaba este recubrimiento, esta película que tiene sobre la pantalla para evitar rasguños y daños, por ejemplo, por pequeñas basuritas y polvo que pueda quedarse al momento de plegar el dispositivo. Ya hablamos de los materiales de grado aeroespacial que tenemos en la bisagra. Este dispositivo ha sido probado con más de 200 mil pliegues. Esta es la investigación y desarrollo de Honor. 200 mil veces hemos probado este dispositivo. Ya ven que yo sin ninguna timidez, sin ningún recato, lo estoy abriendo y cerrando a mi gusto y a mi antojo. Lo cierro, es más, si quieren, para que vean que no nada más es esa muestra, hablemos también del color negro que es muy elegante. Aquí también lo abrimos y sin ningún problema se van a dar cuenta que la fluidez es exactamente la misma, es un producto durable, un producto funcional, un producto resistente, un producto ideal para ejecutivos, para gente que está buscando el tema de concentrar su vida digital en un dispositivo versátil, multifacético, que puede ser un smartphone tradicional. O puede ser también una tablet. Otro punto que no hemos tocado, querido Felipe, la parte de las cámaras. Porque tenemos excelente procesador, excelentes pantallas, versatilidad, un diseño simétrico. Pero la gente peso origen, Pero también las cámaras son importantes porque estamos de acuerdo que se trata de un dispositivo ultra premium. Vamos a tener muy buenas noticias. Vamos a hablar de las cámaras frontales. ¿Cuántas tenemos, primero que todo? Bueno, tenemos... Fíjate, esto es muy Ajá. peculiar. Tenemos dos cámaras frontales, pero no están juntas. A ver, vamos primero con la cámara exterior. <risa> Esta es nuestra pantalla de 6,45 pulgadas sí. que tenemos en el modo smartphone tradicional. Es una cámara de 42 megapíxeles. ¡Wow! Muy alto el megapixelaje para Ajá. hacer contenidos. Sin embargo, sabemos que nuestros amigos también van a querer hacer contenidos, contestar videollamadas con la cámara eh, que incluye el modo de tablet. Es una cámara igual, es una cámara también de 42 megapíxeles, ambas cámaras son idénticas. Wow. Pudimos haber puesto una cámara a lo mejor en el modo inter, pues digamos interior o la sí. de tablet, un poco inferior, pero no. ¿Por qué? Porque Honor puede, porque Honor conoce a su consumidor. Esas son las cámaras interiores. Ahora, las cámaras principales, tenemos un modo de cámaras triples, las tres cámaras son de 50 megapíxeles, tenemos arriba una gran angular, tenemos una ultra gran angular con un ángulo de visión de 122 grados y una cámara de espectro mejorado, sobre todo para el tema de la reproducción de alto rango dinámico, tomas nocturnas, al centro de también 50 megapíxeles. Son cámaras muy poderosas, cámaras totalmente insignia. Y este producto, al igual que su hermano, del cual ya hablaremos en unos minutos, que es el Magic 4, es de los pocos dispositivos, de los pocos smartphones en el planeta, que son IMAX Enhanced. ¿Qué significa esto? Que tiene una certificación en la parte de la cámara, en la parte fotográfica y en la parte de video, pero también en la parte multimedia. Este dispositivo incluye parlantes con audio DTS, audio estéreo. Si nosotros vemos un video, es más, se los podemos mostrar... Vamos a uno para, para ver cómo se oye. Se los podemos mostrar en este dispositivo que por aquí cargué. En mi viaje a justamente a Bogotá, desde la Ciudad de México, cargué un par de películas para ver en el vuelo porque luego los vuelos no tienen sistemas de infoentretenimiento entonces bueno pues aquí este cargué unas películas de, de animación tenemos una configuración de audio envolvente que nos permite tener una reproducción increíble de video a ver vamos a ponerle aquí un poquito más de brillo aquí no estamos en el video no aquí estamos reproduciendo es más, ¿eh? Tenemos la proporción 10 a 9 en la pantalla interna. Y aquí, a donde tengo yo mis dedos, tenemos los parlantes. Pues tenemos una sala de cine. Hasta cuesta trabajo escucharme, yo creo. Sí, sí, sí. El audio, el audio está fuerte, ¿no? De esta película que puso, pues una película animada que estaba lloviendo en el vuelo camino aquí a, a Bogotá. Entonces, tenemos este audio envolvente con los dos parlantes, ¿no? Que es algo que al tener una pantalla magnífica, pero bueno, pues puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero, a lo mejor, aunque es cómodo sostenerlo con una mano, yo quiero estar caminando por la calle en lo que veo mi video veo mi película. Plegamos y de inmediatamente el video se adapta a la pantalla de proporción 21.9, pero seguimos disfrutando del audio envolvente. David, una pregunta. ¿Y lo puedo hacer tú? ¿Cuando estoy viendo el video? Sí, ah, claro. Para desaparecer la, las ningún problema. Barras. Dependiendo de la proporción del video, ¿no? O si estamos viendo un servicio de streaming, o si tenemos un video guardado, o si fue un video que, que, que guardamos, no hay ningún problema. Podemos nosotros fantas, sin ningún problema. David, hay algo de plan. lo que no hemos hablado y que todo el mundo le da un poco de miedo. Preguntar y es ¿cuánto vale más o menos en dólares? Bueno, tiene una referencia global, tenemos un precio estimado de más o menos 1.400, 1.500 euros, esa es la referencia, porque se trata de un producto flagship, un producto ultra premium en todo el sentido de la palabra, de hecho, este por ejemplo, tiene un sistema de batería dual, para dar este, insisto, esto me encanta, ¿no? Esta parte del de balance, esta parte del equilibrio, como pueden ver. Si fuera más pesado de un lado, por ejemplo, donde está el modo de cámaras, a lo mejor hasta se me cae, ¿no? Pero no sucede. Entonces, aquí la situación es que tenemos un balance, baterías duales, de cada lado tenemos dos celdas. Y estas baterías nos dan un total de 4,750 mAh, que nos dan más allá de un día, un día y medio de uso. Y además contamos con tecnología de carga rápida supercharge de 66 watts. ¿En cuánto tiempo lo carga? En tan solo 15 minutos tenemos el 50%. Entonces me pasa mucho que yo estoy haciendo lo que llamamos ahora este, Binge Watching, que estamos uh -huh. viendo series, este, a lo mejor varias varios episodios de una temporada. Este, a la vez, te digo, sobre todo yo que, que ando en el tema de los vuelos, cargo mis series y me pongo a verlas acá. Este, pues sin ningún problema me da, pero en el caso que la batería se llegue a disminuir o a agotar con mi cargador de 66 watts Supercharge, sin ningún problema, recupero en 15 minutos el 50% y sigo viendo horas, sigo trabajando, sigo navegando, sigo disfrutando de mi Honor Magic P. David, última pregunta. La gente... Generalmente, quieres saber la configuración, ¿qué opciones hay a nivel de ROM y RAM? Me parece que este dispositivo tenemos, a nivel global, este, tenemos configuraciones de 8 GB más 2 GB virtuales en la parte de RAM, y me parece que hay una configuración de 12 GB, y tenemos también configuraciones de 256 y 512 GB. Entonces, más que suficiente, es un flagship en toda la extensión la palabra. Fantástico. Y última pregunta. ¿Vamos a tener actualizaciones de sistema operativo? De hecho, esta es una muy buena noticia porque esto no aplica solamente a los productos que tenemos aquí. Aplica, por supuesto, también a todos los productos de gamas altas de Honor. Incluso el Honor 50 que ya conocen muy bien. Estamos garantizando eh, dos actualizaciones de sistema operativo completas. Más, obviamente, todos los parches de seguridad y actualizaciones que suelen salir recurrentemente a lo largo del año. Entonces, por el tema de seguridad, no se preocupen. De hecho, Honor va un paso más allá, go beyond, ya lo saben, porque Honor puede hacerlo. Y hemos dotado a este producto, al Honor Magic B, con un chip, un procesador independiente de, de encriptación de grado bancario y de grado financiero, para que nadie pueda violar o pueda accesar a los datos biométricos, a las claves, ni absolutamente nada que esté en el almacenamiento del dispositivo, lo que lo posiciona como uno de los productos insignia más seguros de todo el mercado. Fantástico, muchas gracias David, solo esperamos probarlo y como siempre, en Texetra te esperamos de nuevo. Gracias querido Felipe.